Bienvenida, señora viceministra. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? placer estar con ustedes. Perfecto. Vamos a trabajar un poquito porque hoy es el Día de la Tierra y pues hacía unos días estaban diciendo los ambientalistas que teníamos eh, posibilidades de existir solo hasta el 2031 por el calentamiento global que se estaba dando por el... Eh, derretimiento que se estaba dando de glaciales cambió la situación con el COVID ¿qué tanto cambió realmente señora viceministra? Bueno, eh, hay varias, varias, varios estudios que han estado saliendo sobre todo en estos últimos días y meses lo que sí es cierto y que se ha comprobado es que uno de los efectos del cambio climático importantes es eh, justamente su impacto en enfermedades. ¿Cómo es el impacto en enfermedades del cambio climático? El estudio se ha hecho principalmente en esas enfermedades que se llaman tropicales, que están asociadas, pues, a los a las temperaturas medias y altas. Y sí ha habido estudios del panel intergubernamental de cambio climático que muestra como eh, los incrementos y los cambios eh, de, de los diferentes escenarios de aumento de temperaturas de, en algunos lugares de precipitación, en otros eh, de red de precipitación, sí tiene un efecto en incrementar la vulnerabilidad ante este tipo de enfermedades tropicales. Sin embargo, no se ha establecido una relación directa entre este virus que es el sarc cov 2 y el campo climático, porque todo es muy prematuro. Ahora, la otra cosa que sí también eh, es importante tener en cuenta es que las, las condiciones que hacen más vulnerables a una población o a una región a los impactos de, de los efectos del cambio climático, la hacen también más vulnerables a los efectos de una pandemia que son las condiciones de poco acceso al agua potable de eh, condiciones digamos de habitación o de higiene condiciones de acceso eh, a a sistemas de salud. Esas condiciones socioeconómicas hacen que, que las poblaciones eh, que son vulnerables al impacto del cambio climático también tengan una vulnerabilidad importante ante las pandemias. Y lo otro que es también fundamental que relaciona eh, en hoy en día la tierra, todo este tema de la tierra, del cambio climático con, con el con la pandemia y con la emergencia que estamos viviendo, tiene que ver con eh, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, porque también hay muchas evidencias científicas de que, a medida que los seres humanos vamos transformando los ecosistemas, van pasando dos cosas. Por un lado, nosotros vamos tomando contacto con fauna, eh, con especies de flora de fauna que, con los que no teníamos contacto directo anteriormente a medida que vamos entrando a estos ecosistemas y que los animales entran a nuestro pues para poder tener alimento, agua, etc. Eh, y lo otro es que hay especies que entre sí normalmente no tienen contacto eh, y nosotros con las transformaciones que estamos haciendo en este territorio hacemos que puedan tener contacto y ahí sí hay unas grandes posibilidades de que surjan mutaciones y nuevos virus y que se pasen entre especies que no que no hubieran sucedido eh, sino en muchos años o en una o, o no hubieran sucedido nunca porque tenían barreras naturales este tema también es, es un tema que relaciona eh, situaciones como la emergencia actual, como pandemias que ha en otros momentos de la historia, con nuestra relación con los ecosistemas y la fauna y la flora. Y, el, y pues claramente también eso tiene un impacto grandísimo en el cambio climático. Bueno, señora viceministra, eh, al lado de esto, de pronto el mundo entero no estaba poniendo... Atención a lo que sucedía con el medio ambiente. Los ríos siguen siendo alcantarillas en nuestro país. La mayoría de municipios no tienen planta de tratamiento de aguas residuales y esto hace que estos ríos se estén muriendo. Con el cambio que se ha generado por el COVID-19, ¿también cambiarán los presupuestos para garantizar que estos ríos tengan el manejo adecuado ambiental? Una de las, de las lecciones y de las reflexiones fuertes que ha traído toda esta situación es precisamente la que usted está diciendo, y es una reflexión de cómo nosotros estamos eh, relacionándonos con la, con, la, con la naturaleza, con los recursos naturales. Eh, sí, incluso antes de la pandemia, uno de los, de los, de los postulados más importantes que teníamos en esta de vivienda, pues, era justamente cómo aceleramos las inversiones en tratamiento de aguas residuales y cómo generábamos unos esquemas de colaboración entre las entidades territoriales, el gobierno nacional e incluso algunos esquemas innovadores del sector privado o de la cooperación para ir eh, avanzando porque el país sí tiene una deuda grande en términos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, con Sí, eh, continuamos con ese tema, señora viceministra, y es que vemos un daño ambiental muy grande en esta región. De un lado los grupos armados organizados residuales tratando de aumentar las hectáreas de, de narcóticos y de otro lado la explotación minera hacia el Chocó y el Baupés pues, para sacar oro y para sacar otros materiales. ¿Se continúa trabajando de la mano con el Ministerio de Defensa para el control de estos sitios o el COVID eh, distrajo toda la atención hacia, hacia otros sectores? No, el trabajo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la seguridad y con... Y con y con, digamos, los servicios esenciales del Estado, saben muy bien, se sigue haciendo y se sigue prestando. Por supuesto, hemos destinado también desde el gobierno eh, recursos humanos y financieros eh, que se han enfatizado en la atención de la emergencia, pero no, con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía, todos seguimos haciendo el trabajo para enfrentar pues, estos fenómenos eh, de minería como de deforestación y de cultivos ilícitos que se han venido presentando y ahí seguimos trabajando eh, incluso ahora estamos fortaleciendo eh, pues estas estas acciones y estamos fortaleciendo las, los recursos que se necesitan no recursos financieros, sino las, las herramientas que tenemos que ir, seguir implementando y volviendo cada vez más precisas para para, para enfrentar esta degradación ambiental. Vemos, eh, señora viceministra, que usted, dentro de su experiencia, participó del trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Valle de Ubaté. En esa corporación siempre reconocimos un trabajo fuerte en el repoblamiento de ríos y en el desarrollo de reservorios para las comunidades de Cundinamarca. No vemos lo mismo en corporaciones como la del Meta. No conocemos del primer ejercicio de repoblamiento que se haya hecho y del control que de pronto se hace en el interior del país. ¿Qué hacemos para que se mejore ese tema de repoblamiento de nuestros caños y ríos y también se garantice que las vedas se cumplan bueno, esa pregunta está muy bien porque justamente hemos estado en estos días teniendo unas, unas conversaciones entre todos los directores de corporaciones. Nosotros, como ustedes saben, tuvimos en diciembre cambio de, de directores, algunos fueron reelegidos, pero la mayoría tuvieron un cambio. Cormacarena es una de las corporaciones que tuvo un cambio. El ministerio ha venido generando varios espacios donde no solamente estamos hablando de, en general de los planes de, de, de, de los planes cotidianales de sus corporaciones y de cómo van a abordar los retos, cómo nos articulamos con las metas nacionales, cómo el ministerio va a apoyar a cada una, sino también de los temas específicos que vale la pena eh, aprender como en una especie de cooperación horizontal de las buenas experiencias que hemos tenido en otras regiones y también de las malas experiencias que hemos tenido en otras regiones para generar como si sí, una cooperación horizontal entre las corporaciones. Y uno de los temas que estamos hablando mucho tiene que ver con eh, la restauración, tiene que ver con la restauración eh, comunitaria, con la forestería comunitaria, con cómo abordamos nosotros los temas de, de fauna y eh, también en los temas de economía circular y manejo la realidad del aire, estamos estableciendo estos entre las entre las corporaciones, entre regiones distintas no necesariamente en la misma, así que la pregunta está perfecta, contarle que como Sistema Nacional Ambiental estamos haciendo esta esta tarea y, y pues me parece buenísimo que la misma gente de la, de la claro. región vea muy buenos ejemplos en otras CAR que Cormacarena sepa, el doctor Andrés Felipe que pues que hay una experiencia valiosa que, que puede trabajar con, con su gente estamos viendo también que se está dando un ejercicio interesante de trueque y demás que digamos que reduce las dificultades de comercialización de productos pero al lado de ese trueque vemos también que muchos eh, productos ni siquiera están cumpliendo de pronto con normas de protección ambiental ¿Qué hacer para que eh, se haga el ejercicio de control en esos productos, en empaques de madera, en de pronto destrucción de especies para empacar bocadillos y demás? Bueno, ustedes saben, les cuento, aprovecho para contarle a todos, nosotros tenemos en Colombia, no solamente, en, en no es central, sino de todos, una cosa que se llama el pacto por la madera legal en Colombia. El Pacto por la Madera Legal eh, agrupa eh, casi un centenar de entidades, empresas, empresas privadas. Tiene unas, unas como unos capítulos eh, que se llaman Mesas eh, Forestales en Caquetá, en, en Meta, Tumayo. Y justamente de lo que se trata esto es de que todos nos ponemos de acuerdo y miramos de qué forma le damos la trazabilidad y nos comprometemos a usar cada uno en lo que usa madera que tenga una proveniencia legal. ¿Qué significa madera que tenga una proveniencia legal? La procedencia legal se mira con el permiso de aprovechamiento que otorga la corporación y con el salvo de movilización que tiene la carga de madera. Y en los sitios de transformación, esa procedencia legal se mira con un instrumento que se llama libro de operación. Entonces, toda esa cadena la hemos venido automatizando, integrando a nivel nacional. O sea, yo puedo entrar, ustedes pueden entrar allá en la corporación en Villavicencio y mirar los conductos que salieron en Corpo Urabá. Eso se puede hacer en este momento en tiempo real. Entonces, por un lado, cuando uno como eh, consumidor pues, se compromete en ese pacto a preguntar por lo menos cuál es, si tiene la procedencia legal, el aserradero que se la está vendiendo o el que se la está vendiendo. Eh, y también el, el productor eh, se cuida en que la madera que está trayendo tiene... Toda esa trazabilidad de la cadena con esos instrumentos que les digo. El salvoconducto, el permiso y el libro de operación. O sea, si entre todos podemos darle una trazabilidad a la cadena. Estamos trabajando mucho en la cadena de trazabilidad de cero de forestación y de trazabilidad de los siguientes productos. Primero, madera, carne, leche, cacao, eh, palma y café. Son... Con todos estos tenemos firmados a nivel nacional y regional, con el sector privado, público, muchos actores, incluso las comunidades, una cosa que se llama acuerdos tercero de forestación. A estos acuerdos se les ponen unos mecanismos de trazabilidad y así poco a poco vamos llevando conciencia, llevando un cambio de comportamiento a todas las instancias de la que participan en, el, en, en en toda la cadena. De, las, sí. de los diferentes productos eso es la estrategia señora viceministra el precio la baja en el precio del petróleo va quizás a despertar el afán de algunas industrias en volver a utilizar este combustible como el generador de su energía eh, ¿qué podemos hacer para evitar que de pronto echemos para atrás en lo que se había avanzado en la búsqueda de energías eh, diferentes a las fósiles así es también eh, eh, hemos avanzado mucho y tenemos programas muy importantes de eh, llevar fuentes de energía renovable, eh, solar, sobre todo eh, a las regiones eh, pues que no están... En el sistema interconectado nacional para empezar a reemplazar en el mediano plazo las fuentes de energía. Pero también en esa transición hay una, hay una cosa importante y es que mientras tanto, mientras pasa todo esto, también tenemos un programa en el gobierno que se llama el programa de estufas ecológicas. Y estufas ecológicas tiene dos modalidades, una que usa otros energéticos, pues como gas licuado, pero otra que sigue usando la misma madera, pero es 90% más eficiente, es decir, reduce la necesidad de, de, de, de esta de, de madera y generalmente la estamos asociando con una plantación o una fuente de energía que no sea de bosque natural, sino que tenga una plantación o un aprovechamiento de otros materiales de biomasa que puedan eh, alimentar la estufa eficiente. Ya hemos llevado varias de estas varias estufas a varias comunidades de la, de la región y esperamos poder escalar este programa, inyectarle recursos, sobre todo ver si podemos animar a las entidades territoriales a tener una... Un programa grande de estufas ecológicas en sus comunidades rurales eh, o incluso en sus corregimientos que no están interconectados con, con regalías, ya que ahora las regalías tienen que tener también una destinación este, eh, especial para los temas ambientales. Entonces, esa es una... Una apuesta que estamos mirando con el tema de energías alternativas para reducir justamente la presión y también la contaminación que generan eh, pues otros cultivos. Bueno, uno de los intereses que tenemos está en la electrificación. Infortunadamente, esta emergencia del COVID-19 nos ha mostrado que aún hay muchos países, hay muchos municipios que se siguen alumbrando con vela porque no existe interconexión eléctrica. Sabemos de los riesgos que implica el enviar estos estas, eh, servicios de interconexión porque al lado de ello y al lado del, del desarrollo también llegan las personas que destruyen el ambiente. ¿Cómo va esa, esa interrelación entre llevar bienestar a las comunidades más alejadas, pero a la vez garantizar que se proteja el medio ambiente? Justamente con estas, con estos, con este enfoque, mire, nosotros estamos en, en este plan de gobierno buscando la llevada de fuentes de energía renovables, de pequeñas centrales y de eh, soluciones fotovoltaicas a las regiones alejadas con unos programas eh, conjuntos que se hacen entre el Ministerio de Energía, la Unidad de Planación Energética, las gobernaciones y pues nosotros hemos acompañado desde el Ministerio de Ambiente. Hicimos ya un primer piloto una planta solar en miraflores en diseño ya tenemos claro cómo cómo tiene que hacerse en las condiciones específicas de la región amazónica y estamos llevando junto con el viceministerio de energía del ministerio de energía minas y energía el programa para articularlo también con las con las administraciones regionales y locales cosa que usted pueda tener una solución no interconectada que le apunte a unas a unas soluciones de energía renovable que son amigables con el medio ambiente pues, que son sostenibles y que además contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero además de generar eh, un beneficio social. Eh, eso es un programa que eh, sí se retrasa un poco con, con la llegada de el virus pero no se retrasa mucho porque está en toda su etapa de adjudicar como ustedes saben hemos adjudicado eh, una cantidad importante de proyectos eh, de energías renovables basadas en soluciones eólicas y, y, y solares dentro de la, de la matriz energética colombiana que se van a empezar a construir en el 2021-2022 y que nos van a elevar nuestra capacidad instalada de energías renovables, tanto interconectada como no interconectada, eh, de 50 a casi 2.000 megavatios de capacidad instalada con energías renovables, o sea, sostenibles. Eh, señora Viceministra, conocíamos en nuestra región del protocolo de Kioto, incluso pues, por ser eh, parte de la Sierra, eh, Sierra de la Macarena, nos ha interesado mucho el tema de la protección de bosques, pero vemos que ahora existe también el protocolo de Montreal relacionado con el ozono, con la protección de la capa de ozono. ¿Exactamente qué se está haciendo en Colombia para el cumplimiento de ese protocolo? El protocolo de Montreal es uno de los, de los más antiguos y que más éxito ha tenido implementación y el propósito de ese protocolo de Montreal de la capa de ozono es reemplazar todos aquellos equipos que son principalmente refrigerantes y aerosoles que tienen sustancias agotadoras en la capa de ozono. Colombia ha venido cumpliendo y superando las metas de reemplazo, Todo, casi todos los refrigeradores que se importan y se, aires acondicionados, refrigeradores que se importan y se producen en Colombia ya no usan ninguna de las sustancias que inicialmente se controlaron en el protocolo de Montreal y tampoco estamos produciendo ni importando ni comercializando áreas soles que contengan esas sustancias agotadoras de la capa de ozono, se llaman. En este momento, este protocolo es uno de los más antiguos del, del mundo, viene que, como desde 1987, cumpliendo sus metas y se refiere prácticamente a eso. Ahora bien, en el tiempo reciente, en los últimos años, el, el, el, el panel intergubernamental de cambio climático vio que había una relación muy importante entre algunas de las sustancias con las que estábamos reemplazando. Las agotadoras de la capa de ozono y el calentamiento global, y por ese motivo estamos ahora en el marco del protocolo de Montreal, en un ajuste que se le hizo que Colombia ratificó en el Congreso el año pasado, empezando también el esfuerzo de reemplazar en refrigeradores, aire acondicionados, aireosoles, esa segunda sustancia por otra que no tenga tanto efecto en gases de efecto invernadero. Eso eso es el, el protocolo de Montreal para el agotamiento de la capa de sol. Bueno, se dio una recomendación que generalmente tiene que ver más con las, los ministerios del interior y es en cuanto a la administración de los eh, cementerios. Y es que en Cundinamarca, por ejemplo, vemos que ya está prohibido que se realicen inhumaciones en tierra, sino que se deben hacer en bóvedas pero aquí en el Meta vemos que se siguen haciendo en tierra. ¿Hay alguna razón, hay alguna justificación para que unos municipios estén cumpliendo con estos protocolos eh, sanitarios y otros no? El protocolo es que es una en entrecorta, perdón perdóname, Manuel. Eh, lo que tiene que es ver que con la inhumación de cadáveres. Normalmente en Cundinamarca vemos que se, es obligatorio que se haga en bóvedas, pero aquí en el departamento del Meta, eh, concretamente en el cementerio de Granada, se sigue realizando el entierro de las personas, la inhumación en tierra, eh, pues en donde sabemos que esos líquidos, esos lixiviados, se combinarán inevitablemente con las aguas subterráneas y demás un tema muy importante y un tema que cobra mayor importancia en la, en la situación actual que tenemos de la emergencia y me dan la, la oportunidad de hablar de eso que es, es un tema crítico entonces lo primero es que eh, todo este tema de los parques cementerios y los hornos crematorios y la digamos la manera como enfrentamos y, y damos un, una una, una destinación final a, a nuestros muertos está siendo trabajado y analizado ahorita en el marco de, de, de la emergencia, sobre todo. Y estamos regulándolo con el Ministerio, tiene que ver más que todo con el Ministerio de Salud y con las entidades territoriales. Sí hay unos criterios muy importantes para tener en cuenta en el manejo de cementerios y en el manejo de hornos crematorios frente a lo ambiental. Los lugares donde se hagan esas, esas, esas, esos parques cementerios, esos parques, sí, parques cementerios, donde se vayan a enterrar eh, cadáveres, tienen que tener unas características eh, física que de alguna manera garantice que no se va a contaminar los acuíferos más que el tipo de tierra con el que se hagan es que usted garantice que no se vayan a contaminar eh, los acuíferos con las sustancias que que dan la descomposición que se llama cadáveres, entonces que no vaya a haber lexiviados, que no vaya a haber una, una filtración a cuerpos de agua. Y en el caso de hornos, pues claramente hay que eh, hacerle un monitoreo y generar un permiso de emisiones atmosféricas. Entonces, esto sí se regula conjuntamente con el Ministerio de Salud. Nosotros estamos en este momento eh, con las corporaciones autónomas, con las entidades territoriales, haciendo un, una información que nos permita mapear cuál es el estado de eh, los diferentes sitios de, del parque cementerio, son los crematorios de los diferentes municipios, para tener claramente establecido si llegásemos a tener un incremento pues, de, de, la, de la demanda de disposición de cadáveres, como pues, pasó, ustedes saben muy bien todos en Ecuador, pues podamos estar preparados de una manera más, más, más adecuada en la medida de lo posible para dar la presión. De, eh, todo lo que las contingencias que se nos puedan llegar a presentar. Entonces, la corporación de, de, la, de la jurisdicción eh, y el, la, la alcaldía, la hospitalidad de salud, eh, pueden hacer un análisis de del caso particular, porque no, no hay una no hay una regla para todos los territorios. Entonces, depende de, de, del lugar, de, del tipo de terreno, de si pasan aguas, de si no pasan aguas, eh, de la profundidad, de, de muchas variables para poder hacer ese adecuado manejo de los cementerios. Eh, de igual manera, señora viceministra, han salido denuncias cada determinado tiempo acerca del manejo que se hace ...sin el debido cuidado tanto de la planta de tratamiento de... ...perdón, planta de tratamiento no, sino la planta de sacrificio eh, que existe en este municipio... ...pero también en la planta receptora de residuos eh, sólidos. Esa planta fue construida con lo que se conoce tradicionalmente como piscinas para recoger ese productos pero existen, eh, cada determinado tiempo salen denuncias de que esos lixiviados estarían siendo enviados a nuestras fuentes hídricas. ¿Ustedes han tenido algún reporte eh, ambiental con respecto a la forma como se está manejando estos dos temas en, en el Ariari? ¿De la Tratamiento de Florencia, me dices? No, no, no, Ariari. ¿De la de Granada? Sí, señor, la así ¿La qué? La planta de tratamiento conocida ¿Semana? como la Guaratara en el municipio de Granada, que recibe... De eh, Granada. Sí, señora. Y recibe pues no solamente de, de la población de Granadina, sino de los de 10, cerca de 10 municipios delrededor. Sí. sí, señor. Sí, sí, señor. Si sí, hemos tenido una... una... Eh, una caja digamos escrita y hemos tenido varias varias conversaciones y es un tema que con, con la corporación como le digo que estamos trabajando cercanamente con las corporaciones para los temas específicos de todas maneras tenga en cuenta que la planta de tratamiento eh, y el parque cementerio, aquí también hay un papel muy importante, eh, una colaboración muy importante que necesitamos de la, pues de la autoridad local, ¿no? Eh, para las dos cosas, tanto de la autoridad local a través de la empresa del de prestador, del prestador de servicio de, de alcantarillado con el manejo de la planta, como de la Secretaría de Salud con el manejo del parque cementerio, porque eh, estas dos cosas son un trabajo en equipo, no son solamente de, de, de, de la autoridad ambiental, sino son más de, de nuestros mandatarios locales a quienes, pues por supuesto, tenemos que prestarles todo el apoyo y acompañamiento, pero también es un, es un tema que los mandatarios locales, que junto con nosotros, pues tenemos que resolver juntos. Y este mensaje es, es importante para pues para que la gente lo sepa, la comunidad lo sepa que, que es un trabajo de equipo y no una cosa de por allá, la corporación que no me está resolviendo eh, una situación que es, es una situación complicada en, eh, con la planta de tratamiento, sobre todo que se está viviendo allá. Perfecto. Señora ministra, pues entendemos que usted nos dedicó más tiempo del que teníamos inicialmente solicitado pero queríamos eh, terminar de todos modos eh, preguntándole. nos preocupa porque mucha de la de la imaginación popular dice hay que utilizar eucalipto, hay que utilizar pino y de pronto esto termine en un problema de deforestación grave. ¿Qué decirle a estas personas que de pronto están acabando en este momento con esos bosques maderables con el afán de de pronto evitar riesgos para la salud? No, pues el mensaje es, creo que lo hemos venido, venido dando, es muy importante, de verdad, sobre todo en esa región del sur del Meta. Eh, yo creo que, que, yo quiero como poner un, un mensaje acá, esa región del sur del Meta tiene una característica que muchas veces no, no vemos, y resulta que es el único lugar del planeta entero de todo el planeta, donde confluyen en un territorio y se mezclan de alguna forma. Eh, la arte andina, andina, las montañas andinas, Chile ustedes saben, eh, los llanos de Venezuela. Sí, señor, se nos cortó infortunadamente la, la comunicación con la señora min, viceministra, la doctora. Ya, ya regresamos nuevamente. Se nos había perdido su imagen, eh, señora viceministra. A ver, ya estamos, eh, ya estamos conectando nuevamente con la señora viceministra. Entonces, ahora sí, volvemos al punto porque se nos cortó la, la señal un momento. Estamos... A esta hora se puso el internet fatal, no sabemos por qué hoy está tan tan complicado, pero pues trataremos de, de terminar esa entrevista escuchando las recomendaciones de la señora viceministra María Claudia. Se me cortó. Sí, señora, ya, ya, Sobre ya a mío, Sí, ya volvimos al aire, no hay problema. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Entonces la necesidad que es un lugar singular. Y es un lugar único en el mundo porque es el único lugar del mundo donde confluyen las montañas de los Andes, los llanos de, los, los llanos de Venezuela, Colombia, las sabanas de los llanos y la cuenca amazónica, de, pues, de la cuenca amazónica que tiene nueve países. Y justo ahí, en ese punto eh, de lo que conocemos como el área de manejo especial de la Macarena y de sus alrededores, es el lugar del mundo donde está todo eso unido entonces talar digamos el, el bosque y estas transformaciones que están haciendo allí tienen unas implicaciones gigantescas para el clima del planeta para la biodiversidad en un lugar que es absolutamente singular nosotros hacemos un monitoreo muy específico, pues, eh, sin permiso de aprovechamiento, a menos que tengan permiso de aprovechamiento, pues, esas tumbas y esas talas en la selva amazónica, en la selva, mejor dicho, no, en el bosque natural, no importa, en la selva, en el bosque andino, lo que sea, pues, no, no están permitidas, pero además tienen unos efectos eh, sobre el clima, como les digo, sobre la disponibilidad del agua, del agua de la misma región, se empieza a secar, ustedes lo han vivido, sobre la fauna, lo que hablábamos ahorita, de eh, generar interacciones entre especies que normalmente no tenemos, eh, de llegar, digamos, a, a ocupar ecosistemas que suelen ser el hábitat de especies de fauna y de flora con las que normalmente no tenemos contacto, eh, que parecen ser uno de los orígenes de todas estas enfermedades. De que para viajar, del coronavirus que estamos viviendo ahorita, del covid 19 eh, de todos estos, esto estos tiene unas, unas consecuencias mucho más allá de las que uno normalmente, cuando está eh, limpiando el pedazo de cinca, pues no ve. este mensaje es muy importante, porque, porque además eh, pues, está prohibido acá y, y, esto, y esto, pues tiene que ser tomado en consideración. Es un llamado a a tener un respeto por la naturaleza que en este momento de emergencia, pues de alguna forma estamos teniendo la oportunidad de reflexionar y de enfrentar de una manera distinta a como veríamos haciéndolo normalmente. Perfecto, señora viceministra, muchísimas gracias por su atención. Por favor, un eh, saludo al señor de Lozano, nos hubiera encantado tenerlo a él, pero realmente valió la pena conversar con usted. Así que esperamos verla de nuevo. Ay, y, gracias. No, y felicitaciones también. Definitivamente el equipo de gobierno del señor presidente Duque está muy bien representado por usted. Muchas gracias. Esperamos tenerla en nuestra tierra pronto. Muchas gracias. Gracias. Yo también espero poder ir, ir otra vez rápido. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, eh, mis queridos oyentes y televidentes, de hablando con yo los que saben. Que no les, les recordamos, aquí estaremos trabajando juiciosamente, esperamos hacer una nueva entrevista con la señora viceministra. Muchas gracias por su compañía y gracias señora viceministra.